Como ya es Navidad, se me ocurrió hacerle un análisis a las cartas navideñas de plantas BS Son 10 Héroes. Comenzamos. Antes de comenzar diré que tomaré en cuenta los puntos que se ven en pantalla. Ahora sí, comencemos. La primera carta es el zombie re-regalador. Esta carta al entrar el juego hace que el héroe planta y zombie roben dos cartas. Este zombie tiene 3 de ataque, 2 de vida y es de coste 3. Este zombie proviene del evento Festivus del Plantas vs Zombies 2. Un cambio que tuvo fue que lo hicieron un coste más caro, antes valía 2. Los mejores combos con este zombie son el lapidario confundido ya que hará que active su habilidad de vuelta y con el timador de gatillo rápido ya que este cuando el héroe planta robe una carta le hará uno de daño. En mi opinión el zombie re-regalador es bueno ya que su habilidad es única y con este zombie puedes llenar la mano de tu rival y así este no bloquea. Ahora la siguiente es Acevita Feliz. Al entrar en juego congela a los zombies que están a las líneas de al lado. Tiene 4 de ataque, 1 de vida y cuesta 5 soles. Esta planta se creó en este juego y no se ha cambiado. Los mejores combos con Acevita Feliz son con la campanilla invernal ya que esta se potenciará cuando congele a un zombie o con la pisona flor invernal ya que este destruirá a los zombies congelados. En mi opinión Acevita Feliz es buena pero no tanto su habilidad está bien pero es algo cara, sería mejor si costara 3 o 4 soles. Ahora sigue regalos inesperados. Esta carta al entrar en juego conjura 3 carta de evento, es como una eureka pero de evento. Esta carta es truco, o sea que no tiene ataque ni vida pero cuesta 3 cerebros. Esta carta es original de Plantas vs. Zombies Heroes y no tuvo cambios desde el día que se estrenó la carta. Los mejores combos con esta carta son con cualquier zombie con dino rugido ya que este hará su habilidad tres veces, los mejores son el tanquilosauros, stompadón y el zombod dinotrónico mechasaurio. En mi opinión esta carta no es tan buena en el competitivo pero divertida usarla ya que nunca sabes qué cartas de evento te pueden tocar. Ahora el último es la tarta de frutas explosiva. Con este truco zombie puedes infligirle 7 de daño a una planta pero le da una planta de la tribu fruta al héroe planta. Como es un truco no tiene ataque ni salud y es de coste 2. Como ya dije, este truco es original de este juego y no tuvo ningún buff nerf en toda su historia. El mejor combo que puedes tener con este truco es con el timador de gatillo rápido, ya que este truco hace que el héroe planta obtenga una carta y el timador de gatillo rápido inflige uno de daño al héroe planta cuando roba una carta o conjura una. En mi opinión es algo bueno en el competitivo y es muy buena en los mazos de control. Y bueno aquí termina el video, espero que disfruten esta navidad y bueno, adiós.